El joven de descendencia haitiana cuenta su versión de los hechos del confuso incidente, donde este resultó herido de un disparo en la pierna derecha, además de un machetazo en el brazo izquierdo. Bueno, yo, yo estaba parado en la esquina de mi casa, y era un señor que yo no conocía, que yo soy mujer del barrio, yo no conozco a nadie, y el señor... Me pisó y yo le dije porque tú me pisaste y al final sabe todo el mundo sabe que yo hago tatuajes Y al final el Señor no habló mucho conmigo, me dio un golpe y me dio un tiro los pies. ¿Tú no conoces a esa persona que te Yo lo vi, ellos el, el, el en la esquina, el, el mismo en el barrio. Ellos el mismos en, el el, el mismo en la esquina. Cualquier información usted, cualquier gente puede bajarle, pregunta la información de esa ¿Y, persona, ellos se ahí. Ellos una información que dicen que tú estabas tatuando a una persona y que el esposo de esa, de esa, de esa joven. Te agredió, te dio un disparo y un hermano de que te dio Mae, el tiro, antes de eso, te dio un machetazo. Antes de eso. ¿Fue en ese mismo día? No ese mismo pero... no, no. día, porque antes le hiciste, hiciste tatuaje. ¿Tú le hiciste tatuaje cuándo? O sea, el domingo y domingo pasó. Él. ¿Fue el esposo de la muchacha que te hiciste tatuaje? Sí. No, no doctora, sé si es el esposo, pero ellos son... O sea, que yo no te puedo decir que el esposo. Era. Perfecto, que, que con no me dio, yo sé que es el pero yo no sé si es el cosa que me dio el tío. El joven se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad. Él mismo pidió a las autoridades apresar a los responsables de causarle las heridas. NTN, Arizmendi la Antigua.